Hola, y buen día. Hola, Nancy, hola, Nicolás. ¿Cómo lo digo? Sí, la idea es poder un poco educar a los que empiezan en el mundo bursátil, este, porque cuando quieren comprar acciones piensan que es algo muy sencillo, pero por lo menos la idea es darle un, un, un árbol de decisiones. Vos, cuando una, compra una acción, estás comprando una parte de una empresa. Uh -huh. Entonces, vos tenés que analizar cómo, si esa, ese, el valor de, la, de esa acción está bien o está mal. Hay dos tipos de formas de, de, de hacer un análisis. Uno, un análisis que se llama técnico, el análisis sí. técnico, y el, uno, el otro se llama análisis fundamental. El análisis fundamental. Dentro del análisis técnico tenés dos formas. Uno que se llama chartismo, chartismo y otro que se llama estocástico estadístico. El chartismo se hace un análisis de imágenes. Entonces Ajá. vos vas a escuchar de velas japonesas, eh, eh, curvas de Elliot... Eh, vas a ver este, soportes, vas a ver un análisis que va a buscar una imagen dentro de lo que es las acciones para o la figura dentro de lo que son las imágenes para determinar si te conviene o no entrar. Uh -huh. El estadístico lo que va a hacer es hacer un análisis de estadística, de probabilidad, de medias ponderadas, de, de RSI, o sea, va, va a ser un análisis mucho más objetivo, y en esto generalmente en los análisis técnicos lo que ocurre es que vos haces operaciones que se llaman trading intradiario. O sea, compráis y vendrás acciones eh, en el día. Uh -huh. Cuando vos haces análisis fundamental, vos haces un análisis de la empresa. Entonces vos ves quién es el CEO, sí. vos ves cuál es la competencia, ves cuál es el modelo de negocio, ves cuáles son las ganancias. Es como más completo. Es más completo y uh -huh. es distinto porque vos acá lo que haces es un análisis de la empresa. Un análisis sí. fundamental. Entonces vos decir bueno, en función a todo esto determinas un precio. Sí. En cambio, vos, en este caso vos haces un análisis de las figuras. Entonces ves un, vos, vos ves una tendencia. No, no es lo mismo. Vos acá ves cómo haces una, compra una acción... ...en función a los que estás viendo en el gráfico... Uh -huh. ...mientras que esto vos lo comprás en función de los fundamentos... Eh, ...los parámetros que tiene recién digo, la, la Recién nombraste algo que dijiste, trading, ¿puede ser? Sí, trading. Bueno, trading. Eh, yo hace bueno, hace poco charlaba con un amigo me dice... ...no, estoy viendo si me dedico al trading, me dice. Sí. Yo le digo, ¿qué, qué es eso? Claro. Bueno, sé que hay muchas personas que están haciendo eso hoy, sí. de que se dedican a comprar y vender acciones como para ganar un poco más de dinero. ¿Puede ser que sea así? Es, es así. Eh, eso que... te iba a preguntar. Sí. Por ejemplo, el análisis técnico sería eh, un poco más eh, de día a día y el fundamental eh, a largo plazo. Exactamente. Generalmente este técnico es el trading diario y este se llama tiene una estrategia, esto normalmente, ¿no? que se llama buy and hold, que vos compras y esperás. ¿No? Entonces son dos análisis diferentes que tenemos que saber, porque si no uno entra a comprar cualquier cosa sin tener una idea de las distintas opciones. Cuando vos haces análisis de, del chartismo, vos, vos te fijás cómo viene la tendencia. No el análisis fundamental. En el análisis fundamental vos decís, por ejemplo, ¿quién es el CEO? ¿Quién, eh, ¿Cuáles son las, las competencias? Y acá vos vas a encontrar tres tipos de acciones. Las acciones de crecimiento, las acciones que son de ingreso... Y las acciones de valor. Las acciones de crecimiento son empresas que no distribuyen dividendo, pero que tienen crecimiento constante. Por ejemplo, las acciones de, de tecnológicas. Uh -huh. Las acciones de ingreso son las que pagan dividendo regularmente, que ya han crecido en el tiempo, que es difícil que crezca o que tiene un crecimiento vegetativo. Y las acciones de valor son las acciones que tienen un gran modelo de negocio, pero que por alguna noticia o algún evento están a un precio muy ventajoso. Claro. Uh -huh. Entonces, vos, vos, en función a todo esto, podés ir comprando o una acción u otra acción en teniendo en cuenta esta, estas expectativas. Por ejemplo, hay empresas que tienen pérdida si sí. son acciones de crecimiento. Si vos hacías un análisis fundamental y decís, che, pero esta empresa da pérdida. Claro. Voy a comprar una empresa que, Bueno, hay empresas que dan pérdida, pero que tienen un modelo, como, como pasó. Con Amazon, Amazon inicialmente uh -huh. tenía pérdida, pérdida, pérdida, sí. hasta que empezó a tener ganancias sí, y una de las sí. empresas más claro. grandes del mundo. Sí. ¿No? Entonces vos tenés empresas de crecimiento como Tesla, o empresas de ingresos que pagan dividendos constantemente, que ya crecieron como Coca-Cola, que ya creció a un nivel que el crecimiento ya es mucho más lento, es vegetativo, Claro. y te paga hace 20, 30 años dividendos. Sí. Y hay otras empresas que son de valor, que por alguna noticia particular te conviene comprarla porque pasó algo... Una, una, ...una regulación, alguna noticia, uh -huh. hizo bajar el precio de la acción y, y posiblemente estén en oportunidad. Es decir, Diego, escuchando lo que estás contando, lo que estás explicando... ...digo, la técnica es el, el día a día, como dijo Nancy, y la, la fundamental, o sí, fundamental sí. Se, se llama... Eh, ...es eh, a largo plazo, pero me parece que eh, escuchando lo que decís, por ahí conviene hacer algo más a largo plazo... ...y jugártela, digámoslo así, por ejemplo... ...como pasó con, con Amazon, como pasó con Tesla... ...que fueron primero en pérdida y después... en ...porque si te la jugás al día a día... ...uno que recién comienza... Claro, ...me parece claro. que me, es más... me parece, ...o quizás, quizás eh, claro, nosotros aquí sacando conclusiones... Sí, sí, ¿no? sí, sí. ...pero quizás en la parte técnica... es ...muchas veces, es, bueno, a, eh, el que no arriesga no gana... ...te claro, dicen, ¿viste? Claro. A veces Ajá. podés también tener... Lo que pasa es que son dos estrategias diferentes... ...entraste por acá vos lo que haces es ver la tendencia, y compras y vendes. Claro. Entonces, lo que pasa es que no tenés que Pero, cruzar. Pero compras y vendes. ¿Hace falta tener un conocimiento mayor sí. para la técnica que para la fundamental? Sí. O sea, por ejemplo, si, yo quisiera, está... si sí. yo quisiera hoy eh, comenzar a comprar acciones en, en X empresa, sí. vos, eh, como Valerza, ¿qué me dirías? Nico, ¿te conviene hacer algo más fundamental o te conviene ir al técnico y jugártela al día a día? No, porque vos cuando... vos cuando empezás, lo primero que tenés que definir es cuál es tu horizonte de inmersión. Si vos ¿Qué, querés es que querés hacer, lograr? ¿Qué es lo que querés lograr? Si vos especulás diariamente, entonces tenés que ir al análisis técnico, entonces yo te digo en qué momento tenés que comprar y en qué momento tenés que salir. Bien. En cambio, en el análisis fundamental, vos analizás el valor del precio. Vos agarrás a, decir, a ver las ventas que tiene, cuál es el crecimiento, cuál es el programa de expansión que tiene la empresa, y entonces decís, mira, el precio de la acción es 100%. Entonces uh -huh. vas al mercado y decía ¿cuánto está este, esta acción? 80, la compro, porque está barata. Claro. Independientemente la, a la, al, al análisis técnico, uh -huh. porque vos esperás que va a crecer, va a ser todo un análisis sí. fundamental. Ahora, vos podés hacer un análisis técnico, esto es este, trading diario, entonces compras, vendés, sabés que en el momento del día, o pueden haber algunos drivers que son noticias que, que generan un crecimiento, entonces vos entrás y salís. Pero no es un análisis que tiene en cuenta los fundamentales del negocio. Son dos formas de trabajar. Por eso digo que uno no puede entrar de una forma y salir de la otra porque ahí va, va a ser, este, va a tener magros malos resultados y malos resultados. Claro. Sino que tiene que decidir una de estas estrategias y analizarla. De hecho hay otra forma. Cuando vos haces una inversión, vos podés comprar una acción o podés comprar muchas acciones. O sea, vos... Vos podrías comprar una acción que tenga una, vola, una, vari una variación... ...o podrías comprar una acción que sea contracíclica. Eso se llama diversificar. Cuando vos querés diversificar al máximo... ...tendrías que comprar todas las acciones del, del mercado. ¿Cómo haces para comprar todas las acciones del mercado? Bueno, hay algo que se llama ETF. ETF. Que significa Exchange Trade Fund... ...que son fondos que replican el índice... ...que ya compran todo los, el mercado... Y vos compras de ese fondo una parte. Una parte, claro. Entonces, vos seguís al mercado totalmente. Entonces, claro. si vos no tenés tiempo para hacer esto, porque tenés que conocer y estudiar técnicas... Y tenés que estar pendiente todos los días. Tenés Sobre, claro, estar, todo en este tiempo. tenés sí, que estar sí, pendiente sí. Claro. y tenés claro. que tener un programa. Donde viene, vos... viene aplica hay muchas aplicaciones. ¿no? Hay muchas aplicaciones. ir siguiendo. Exactamente. Ajá. Hay muchas aplicaciones que vienen para hacer esto. Y esto tenés que tener un análisis contable, porque acá tenés que bajar balance, ver cuáles son las. Claro. Las, es, las, más. es mucho sí, un asesoramiento más. asesoramiento. Una investigación más, minuciosa. Exactamente. En cambio, cuando vos vas. Por un ETF, compraste las acciones del Merval o las acciones de, de, de las tecnológicas, que son las, el Nasdaq, podés comprar uno un fondo que replica ese índice y estás comprando no una acción, sino todas las acciones. Claro, todas las acciones y que van a, algunas van a bajar, otras van, van a, a subir, subir, pero, pero va... vos, vos claro. estás en, en, la, en la globalidad. Bien. Entonces eh, es un poco tema... más fácil. ¿Qué, tema, ¿qué pero... hacemos? Eh, porque esto nos parece fantástico, pero hablemos de algún monto, Diego, para que la gente que está en, en uh -huh. su casa diga, ah, no, con estos ahorros puedo, puedo comprar hacerlo. acciones. Ajá. Sí, no, generalmente no hay restricción en los montos, Ajá. salvo algunos casos puntuales en donde el valor de la acción es muy alto, claro. y este, por ejemplo, te podría decir Amazon, el valor de las acciones estaban cerca de... De cuarenta mil, cincuenta mil, 80 mil. Pesos, pesos una acción. Y algunas veces vos podés comprar, o en el caso de los de los bitcoins, que algunas veces son Justo muy Justo te altos. iba a preguntar a hace ratito eso, si los bitcoins entraban eh, sí. en esto. En el, en de el, de... El, sí. Pero generalmente es técnico claro. el análisis. Eh, ¿no? El bitcoin es volátil, es, es muy que volátil, volátil. Claro, claro, pendiente. Claro. Sí, pero sí, el análisis sí. fundamental es muy difícil hacer análisis fundamental, porque vos cuando haces análisis fundamental de una empresa, es decís, Tesla, ¿quién es el que? dirige Tesla. Entonces, conocer al CEO, cuál es la estrategia, cuáles son el, las expectativas que tenés de esa empresa, pero no lo mismo que el Bitcoin. El, el fundamento está un poco más acotado, entonces tenés sí. que hacer un análisis eh, técnico. La gente que quiera eh, sí. empezar a, a incursionar sí. en la compra de acciones, ¿se puede acercar a Valerza y ustedes les hacen este análisis, los ayudan a analizar las situaciones? Nosotros le podemos dar opciones de inversión uh -huh. y asesorarlo en lo, en lo que... Se, en lo que Va a depender mucho de cada uno de los perfiles. Pero bueno, este, podemos asesorarlo, nos buscan en, en alvear499 o este, nos siguen por las redes sociales... Que nosotros los vamos a... Lo Digo, vamos hacen a asesoramiento y después, eh, por ejemplo, que yo vaya y quiera apostar por comprar alguna acción, ¿después le hacen un seguimiento para acompañarlo a, a esta persona? No, normalmente nosotros no hacemos esa asistencia ah, bien. Per, personal, o sea, tercero. Nosotros sí hacemos inversiones, bien, bien pero bien, nosotros bien. no hacemos a tercero. Pero este, hay opciones. Hay, hay opciones, opciones, va a depender siempre de lo que opciones. queremos lograr, ¿no? Como uh -huh. inversores, como Exactamente, como nosotros la idea es dar una educación. Claro, bien, decir, si van a invertir, tengan en cuenta que hay dos tipos. Claro. Vayan por este lado o por este y este, tengan en cuenta para que no se equivoquen. Muchas gracias, Diego. Esta charla la van a poder encontrar también en las redes sociales. O si no, van directamente a Valerza. A Valerza, ver 499 local2. Y este, o nos buscan por las redes sociales o info. a Valerza, nos mandan un correo sí. electrónico. Te esperamos la semana que viene, Diego, el último miércoles de el este año. El último miércoles, ah, voy a traer, ahí sí voy a traer el, el, ¿El saxo. Ser, sí. Vamos todavía, ah, eh, sí ahí. Para el se, cierre, acordó, se acordó, se Para el muy cierre bien. del ciclo 2020 ¿no? va a haber algo más de, de Diego Suyen con, con el saxo, además de todas las herramientas que nos Música trae. Y ¿Y? Sí. Música, Música y, y, y economía. Música, ahí está. Música y economía. Con Valerza. Sí. Con, con Valerza, ahí está. Gracias, Dale. Diego. Nos vemos la semana que viene.